¿Sabe a quién contactar si necesita servicios de la biblioteca? Si pertenece a la Facultad de Ciencias Jurídicas, Derecho Canónico o Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, puede contactarse directamente con las bibliotecólogas Rosibel Ocampo en la extensión 2164 o el correo rocampo.javeriana.edu.co y con María Consuelo Zamora a la extensión 2165 o al correo mariasamora.edu.com. Ellas resolverán cualquier inquietud que tengan sobre los servicios y recursos de la biblioteca, además de brindarte capacitación grupal o asesoría especializada y personalizada. Para solicitar una tutoría o taller grupal, puedes acceder al link de la bibliotecóloga de la facultad y agendarte de forma autónoma. En Derecho Canónico, agendará con Rocibelo Campo, en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con María Consuelo Zamora, y en Ciencias Jurídicas, con cualquiera de las dos bibliotecólogas. A continuación, encontrará los links de interés para que conozca sobre la biblioteca y se contacte con las personas encargadas de su facultad.